Y ustedes ven el estado de miseria que vive ese pueblo Que quiere vivir aquí en los otros países Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo Vamos a permitir lo mismo En eso no se puede transigir bajo ninguna circunstancia Nosotros no podemos ceder un ápice Mírenlo ahí, mírenlo ahí que se ve más claro ahí Miren por pues dónde desviaron el río, mírenlo allá Por pues dónde desviaron el río para cogerse, echándole un, un, un, echándole tierra, tierra, tierra, tierra río, para secar. Pa secar el río y cogerse ese pedazo de tierra, para tener más tierra. Y entonces el río lo debía por allá, ¿ustedes lo vieron ahí? Eso es algo insólito, eso nada más se ve en este país. Mírenlo ahí, ese río, ese le debieron el cauce. Y lo enterraron por otra parte ahí, eh, miren ahí, eso es, eso es tierra, enterrando el río. Yo no sé qué va a decir medio ambiente, yo no sé qué va a decir la dirigencia del PRM en San Francisco de Macorís. El INDRI, Olmedo Cava, que es el director del INDRI, Olmedo tiene que pronunciarse en base a eso. Como director del INDRI, Olmedo tiene que pronunciarse, tiene que pronunciarse INAPA. Tiene que pronunciarse todo lo que tenga que ver con agua El ayuntamiento y su departamento de medio ambiente Y su alcalde y los regidores Tienen que pronunciarse sobre ese crimen ¿Y quién dio ese permiso? Si ellos lo hicieron atento a relaciones Pues yo no sé quiénes son los dueños de eso Porque nadie sabe tampoco explicar quiénes son los dueños de eso Nadie sabe quiénes son esa gente si tienen, nadie, nadie sabe, pero como aquí se, se le coge dinero a tardiarlo Aunque el país se hunda Se inicia esa, esta batalla A partir de hoy Vamos a estar vigilantes Ante ese crimen Miren señores Entonces Este eh, Aquí dice Los altos salarios Señores Qué vagabundería, si ustedes ven la cantidad de vice, hasta viceministros ganando más que el presidente de la república. Eh, yo les voy a enseñar esto, pero Ángel lo tiene ahí. Eh, ustedes, ustedes verán esto, ustedes verán esto, eh, porque esto es un desorden de país. Es que el país es un desorden, es que este país hay que ajustarlo. Miren, ustedes van a ver esto señores A Ángel yo le puse esto eh, ¿eh? ¿Qué es eso? No, no, no, el, el salario, el salario Que Yo, yo le puse, déjame ver eh, yo, Ajá, estos son los cargos que ganaban más no, no se lo envié, ya, ya vi. Ustedes verán esto, señores. Qué jodido país, que es un desorden. Atiendan esto. Que eso no puede ser. Que te pa... Miren, miren, miren ahí. Cargos que ganaban más que el presidente Danilo Medina, ya en ángel cabeza la lista. Oigan, qué locura esta. Oigan, qué locura. Mientras Danilo Medina ganaba 450 mil pesos. Presidente de la República. Jean Aylan, ese, como proga, procurador, siendo subalterno de Danilo, ganaba 600 mil pesos. Oigan eso, señores. 600 mil pesos ganaba. Entonces, miren esto. La radiografía a los salarios del gobierno que hizo Participación Ciudadana ha exhibido una serie de singularidades como la existencia de 45 funcionarios con sueldos que superaban los del presidente de la república, que por ley son 450 mil o la contraparte de 11,601 empleados que recibían un ingreso mensual menor al salario mínimo que fija el mismo gobierno, que son de 10 mil pesos. Es decir, el gobierno dijo que el salario mínimo iba a ser 10 mil pesos y estos habían 11 mil que ganaban menos de 10 mil, violando la ley. Entonces, oigan esto. Para el estudio de los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salario del Estado Dominicano, fue analizada la base de datos del Sistema de Administración de Servidores Públicos, con información de 413.219 empleados distribuidos. En 125 instituciones correspondientes al mes de octubre del 2019. Dato curioso, el 64% de esos empleados registrados eran mujeres. Y el restante 35.4% eran hombres. Entonces miren aquí lo que dice. Eh, el ministro de Obras Públicas ganaba 600 mil pesos. Ramón Pepín. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, que fue el último ministro de Educación cuando... Eh, eh, eh, el salario, dice la ley, debían ser 300 mil pesos. Ellos ganaban 600. Oigan esto. Eh, pero, dice aquí que hay varios viceministros, que es un cargo de tercera categoría, que ganaban 510 mil pesos cada uno. Diablo, qué desorden de país, señores, esto es lo que es una vergüenza. Por eso que a nosotros se nos ha hecho tan difícil como nación salir de este, de este atolladero, de este atraso. Porque es un desorden por donde quiera que uno lo vea. Eso, este país tiene que dar un paso institucional de avance. ¿Cómo es que una, un no gana más que un presidente? ¿Y cómo es que si dice que va a ganar tanto? Aparece ganando tantísimo. Y aquí la gente, los mismos empleados se ponen los salarios. Los regidores se ponen los salarios aquí. Los diputados se ponen los salarios. Los senadores y, y los que dirigen todas esas instituciones. Ellos mismos se fijan los salarios. En este país que es un verdadero desorden. Pero este un día tiene esto que cambiar. Sinceramente, un día tiene esto que cambiar. Miren. Entonces, este...